Sugerencia para principiar un libro. Vivió en tiempos muy malos, cuando los hombres estaban divididos por fronteras, idiomas, religiones, por colores. René Áviles Fábila, La desaparición de Hollywood y otras sugerencias para principiar un libro.